¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a Clash of Cards Bueno chicos, ¿cómo estáis? Se acerca ya la próxima actualización de Clash of Cards Está a la vuelta de la esquina y bueno, vamos a hacer una pequeña apertura de máquinas Tengo aquí el móvil, que es donde juego a of Cards y bueno, vamos Disponemos de 2.800 monedas y vamos a abrir la cantidad de 28 máquinas, ¿qué tal si empezamos? Y hablamos un poquito, ¿vale? Bueno Sale épica para comenzar. Ya sabéis que siempre lo digo en todos los vídeos. Vamos en busca de unos coches que me faltan. Como puede ser el Ariete para conseguir coches fusionados. Y bueno. Tenemos 400 gemas. Que saldrá aquí arriba. No sé en qué lado. Pero bueno. Eh, lo que iba a decir es que ayer subí un vídeo. Vale, chicos, de un juego que no es Clash of Cars Podéis ir a verlo y darle like si os gusta Vale, dejar un like si queréis que suba más contenido aparte del juego de coches Porque tengo muchos juegos de miedo, de acción, de lo que sea Vale, los puedo subir dejármelo abajo en los comentarios si queréis que suba más contenido al canal No solo Clash of Cars que lo seguir subiendo ahora y siempre Porque la verdad que es un juego que me gusta mucho Que... A vosotros os gusta también mucho, que lo veo siempre en los likes, que dais muchos likes cuando subo Clash of Cards y bueno, dar un like ya que estáis ahí, que no os cuesta nada, eh, yo no gano nada nada más que mis vídeos se, se vean más, lleguen a más, a más gente y bueno y hacer que Crash of Cards poco a poco sea más grande, con la ayuda de vosotros, mía y de todo el mundo sale el coche insecto a ver si tenemos un poquito de suerte y nos da para fusionar un nuevo coche, sale morada a ver si saliese legendaria en el anterior vídeo de Clash of Cars nos salió legendaria en la primera máquina que salgamos, la primera bola y bueno aquí no hemos tenido la misma suerte pero a ver si tenemos suerte y nos sale mínimo una vale de momento bien nos están saliendo eh, épicas, moradas, azules... Ahí está... Bueno, supongo que... Habrá que esperar al jueves, normalmente Clash of Cards Meta actualizaciones los jueves o información nueva Todavía sabemos poco de lo que va a ser ese nuevo mapa Ese, ese mapa que va referido a lo que va siendo el mundo del fútbol se acerca el mundial, ya lo sabéis Y ha metido Un mapa, que es un campo de fútbol No se sabe si vamos a poder competir Contra otros jugadores Tiene pinta de que sí Legendaria, legendaria, eh Legendaria, vale Calma, eh, chicos, calma ¿Cuál queréis? Dejadlo abajo en los comentarios Pausar el vídeo Mira, vamos No, hombre, esta no Bueno, no la tenemos al máximo. O sea, el camión monstruo ya lo teníamos, lo hemos subido al 3. Bueno, subimos de nivel con los 80 de experiencia que nos dan. Nivel 59, a ver qué sale. ¿Qué se mejora? Vale, la catapulta, nivel 5, chicos. Eh, más 30% de daño. Vale, no está mal. Poco a poco ya el camión monstruo al nivel 3. No sé si se podrá mejorar. Muchas otras veces, pero bueno Mejor, mejor así que no he repetido, eh chicos Ahí está Vale, sale una común, no ha salido ya una legendaria Estoy así un poco raro porque no la esperaba para nada o sale el quitanieves Que se mejora Ojo, estamos a nivel 59 Pronto pasaremos a los niveles 60 Que no está nada mal y bueno, van quedando 19 maquinitas. A ver, a ver, a ver. Bueno, de lo que va a ser la nueva actualización, poco sabemos todavía. Entonces, no me extrañaría si Clash of Cards todavía no la, meti la metiera. Hasta la próxima semana. Que sería más o menos cuando haya empezado el Mundial de Fútbol. Así que a lo mejor este jueves nos dan información o quién sabe si la meterán. Ahí creo que, si recuerdo bien, hay nueva legendaria. Coche oculto, etc. Ah, coche plátano. Coche plátano. Esos primeros coches que tenía el juego. Si sois de cuando empezó el juego, ahí la verdad que más de la mitad de coches de los que había entonces al principio. O sea, el Panther. Y ya, si, escúchame, si sale el quad, reviento aquí mismo. Reviento. Madre ¿cuánto tiempo llevamos buscando el quad? Enamorada. Ahora echaremos un vistazo a los coches que nos hacen falta para funcionar. Pero vamos, que el quad, el día que me salga, reviento. No me lo voy a creer. Voy a explotar, voy a estar aquí en la habitación y voy a explotar el. venga, dame el quad venga, dame el quad oh, no me va a dar el quad nunca pero nunca, chavales, nunca me cago en la leche safari vamos a hacer un pequeño recuento Está, estáis viendo mi móvil Ken Ragnar para todos vosotros bueno, por aquí nos faltan 5 mini autos Dios, casi nada Vale, por aquí este nuevo coche gigantón Que conseguimos eh, Haciendo las estrellas del desafío diario Por aquí Nuestro amigo el Quad Ambulancia, nos podía haber salido una ambulancia Y no nos ha salido Ah, Bueno, Ariete, que sí, nos ha salido antes es que nos falta nada más que uno, eh, chicos Así que guay bueno, y el barreminas. Estamos muy cerca, pero nos tienen que salir, ¿eh? Nos tienen que salir y no nos salen. Vale, quad, barreminas, el gigantón, la ambulancia, el ariete. Venga, va. A ver si tenemos un poco de suerte y nos sale uno de esos coches que necesitábamos. Pero si me das esto. Si me das esto, mal vamos. Pero muy mal, mal vamos. Otra común Si tuviéramos un poco de suerte Por favor, un poco de suerte Solo pido eso ¿Para cuándo el quad, ¿Para cuándo? El furgón SWAT Sale pues Vamos a seguir Está una morada Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal, ni tan bien o sea, el donut que lo tenemos maximizado Ahí estamos ahorrando unas poquitas de gemas Porque ya sabéis lo que quiero hacer con ellas Voy a hacer una gran apertura de máquinas legendarias Más adelante cuando ya tenga muchas o a... Vete tú a saber en qué me gastaría yo esa gema Vale, el coche de bloques pues Me vale verga Pero verga otra común Cruzo los dedos Cruzo los dedos Esa sí, suerte, suerte Lechugas A mí Vaya M Vaya M Chavales Nada Venga Común y común y común Y no sale el quad Y no va a salir Y no va a salir el quad ya esto es, es una broma, ¿eh? Esto es una broma de Clash of Cars. Ocho máquinas, ocho oportunidades. Eh, chicos, quiero algún coche que necesite para fusionar un nuevo coche. Por favor. A ver, a ver, a ver, que me concentre yo Ahí está, mucha bola amarilla Ojo no descarto que, que salga otra legendaria Nos ha salido muy pronto Y nos podría salir otra, eh O sea, el coche El coche plátano, ¿vale? The best card In the fucking world The best otra legendaria Bien, venga Vamos en busca de la ambulancia, eh chicos Que no se diga Ambulancia, cruzamos los dedos Pero no me des Esta mierda ¿Por qué me das esto? Esto no lo quería Vale, coche velocidad Mejorado a nivel 2 no está nada mal, ya sabéis que corre mucho, es el coche más veloz del juego Entonces se mejora su vida, su... tiene ahora más vida Así que ni tan mal, ¿vale chicos? Me hubiese gustado que hubiese salido la ambulancia para fusionar ese nuevo coche Pero bueno, el coche de velocidad lo dimos para fusionar, Quiero recordar, la moto de plasma Eh... No me acuerdo muy bien, nos quedamos sin Coche velocidades Así que bueno, lo mejoramos un poco No pasa nada, guay Pero ah. Bien, dos legendarias eh, Chicos, no está nada mal Épica ahí si sale el ariete, sería top El ariete Venga oh, El camión de misiles Ni el barre Minas, Ni el ariete pues no vamos a tener nada de suerte, chicos. Dos últimas máquinas. Sale morada. De aquí no necesitábamos nada, absolutamente nada. Para fusionar. Nos sale. Si antes nos ha salido el plátano, ahora nos sale el hot dog. Vale, última oportunidad. Voy a dejar aquí el móvil. ¡Hombre, no! ¡No, morada, no! sale el camión vale chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo que dejaseis un buen like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo